hola hola eh, en este momento les voy a presentar un, una pequeña progresión que está eh, hecha de la siguiente manera está este que empieza por la menor eh, el siguiente acorde es una dominante de la dominante o sea una quinta de la quinta Algunos la conocen como doble dominante otros como eh, dominante por extensión ok Y caemos a la dominante para caer a otra vez a la menor otra vez la menor si 7 mi siete y la la menor y suena así Así que dale a practicar. Este aquí tiene como una tendencia de eso de suspenso. ¿Ok? Tiene ese, ese colorcito. practiquenlo y ese es el video de esta semana. Eh, voy a estar subiendo cada semana videos uh, así: eh, con cosas sencillas y. Y me deberían bastante a que puedan compartirlo Muchas gracias y hasta la próxima